¿Es importante la hora exacta? En otra gota de sabiduría hablaba de qué es el ascendente y allí ya dije que se necesita la hora exacta de nacimiento para poder calcular el ascendente. De hecho, para poder levantar, hacer el cálculo de una carta natal, se necesita la hora lo más exacta posible. Imaginaros, todos los nacidos de, durante un mes, por ejemplo, yo soy acuario, tengo el sol en acuario, por lo tanto, todos los nacidos durante ese mes, que el sol estaba pasando por el signo de acuario, tenemos lo mismo. Somos iguales teóricamente. Aparte, la luna, cuando yo nací, estaba en el signo de Capricornio y la luna va mucho más rápido. En un par de o tres de días ya ha salido del signo, par de días aproximadamente, ha cambiado de signo. Si tengo la luna en Capricornio, todos los nacidos ese día, el día antes quizás, el día después, vale, tienen lo mismo que yo. Ya somos menos las personas que tenemos esas mismas características, sol en acuario, luna en Sagitario. Aparte, perdón, una en Capricornio, aparte está el ascendente, que ese depende de la hora exacta. Como la Tierra va girando en 24 horas da la vuelta entera, cada cinco minutos va saliendo por el horizonte este un grado del zodiaco diferente. Y, por lo tanto, cada más o menos dos horas va cambiando el signo ascendente. Esto varía bastante, depende de lugar y tiempo, ¿eh? pero bueno, para redondearlo lo hacemos así para que se entienda. Entonces resulta que solo los nacidos en ese día concreto y en esas dos horas máximas de, de diferencia tienen el sol la luna y el ascendente en el mismo sitio aparte evidentemente están los demás planetas que si marte venus mercurio etcétera pero sobre todo eh, lo que se llamaría el ascendente y con él todas las casas o áreas de la vida en las cuales vamos a ir viviendo situaciones el dinero el amor el trabajo etcétera dependen de la hora de nacimiento por eso no se puede levantar una carta sin la hora de nacimiento y si la hora se sabe pero es muy borrosa que hay una hora o dos de error posible porque la madre no se acuerda por ejemplo o no está apuntado en ningún sitio pues lo siento pero hay que hacer algunos cálculos adicionales para intentar encontrar la hora exacta cuanto más exacta es la hora de nacimiento más exacta es una carta natal y más exacto es ir viendo los ciclos como se van sucediendo los ciclos durante durante toda la vida Thank you.